All right, come on. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no Sí. una Sí, no, pero vamos a ir a ver abajo, que el los La fortuna de asistir hace 3.400 años a la creación de una de las primeras formas de vida sobre la Tierra, en el fondo de un océano primigenio. Vamos a instalar nuestra yagona en la que ahora es fin, y ciudad para restaurar sus y en su Utilízala con el mejor producto.